chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Abril red y esto es Viajando con Abril Hoy les voy a contar algo muy importante, súper importante Que es una página web que no mucha gente conoce, tal vez acá Se llama Airbnb, estaba el logo en el comienzo del video y va a aparecer el link en la cajita Lo importante de Airbnb es que es una plataforma donde vos podés quedarte en la habitación de la casa de otra persona en cualquier lugar del mundo o alquilar un departamento entero y en muchos casos y en varias ciudades, termina siendo más barato que un hotel. Y Airbnb se usa de esta manera. Abrimos Google y ahí buscamos la página Airbnb.com Una vez que cargó, descendemos hasta la parte inferior y ahí cambiamos el idioma. En este caso lo modifiqué a inglés. Luego en regístrate, clickean ahí y lo pueden unir con su cuenta de Facebook o Google. En mi caso elegí unirla con la cuenta de Facebook y ahí en la parte superior van a poder ver la imagen con mi nombre. En mensajes, una vez que entran ahí, les van a ofrecer un código de descuento para que recomienden esta página a sus amigos. Luego marcan en la parte de arriba de que dice a dónde vas, alguna ciudad a la que están interesados en conocer, con los días estimativos en los que irían la cantidad de huéspedes y tiene la posibilidad de elegir si es una casa entera, una habitación privada o una habitación compartida. En la parte de abajo van a modificar la moneda por la que lo quieren hacer, yo siempre recomiendo hacerlo en dólares porque la continuación del peso que Airbnb maneja no sé cuál es, así que prefiero verlo ya en los precios en dólares la parte de la barra que estoy modificando es para poner un rango de más a menos de lo que es lo que quiero gastar o sea de 0 dólares a un máximo de 100 dólares y esas van a ser las habitaciones que me va a ir mostrando puedo elegir la casa entera, la habitación privada o habitación compartida mientras más me acerco en el mapa, más opciones voy a ir viendo, como esta por 18 dólares que está escrito y los comentarios que dicen. En este caso, esta publicación, como la elegí al azar, no tenía ningún comentario. Pero en la parte inferior de la página van a poder ver la zona en la que está localizada el departamento, el barrio y qué tipo de cosas ofrece el barrio. Acá ven exactamente otros tipos de Airbnb similares por precio. porque veo que tiene varios comentarios al tener casi 5 estrellas es muy importante porque se han quedado demasiadas personas como para poder calificarlo ves todas las cosas que tienen, los servicios que te va a estar ofreciendo esa persona la descripción y cuáles van a ser las normas de la casa lo importante de que tenga 58 evaluaciones es de que te quedas con la tranquilidad de que la recomendación va a ser lo más imparcial posible y lo más real posible ya que no puede haber tan 58 si personas que hayan mentido Ahora, eso fue una búsqueda sencilla, una búsqueda teniendo en cuenta de que vas a estar hablando en inglés pero qué pasó si querés algo más, pinchás en filtros buscas a un superhost, que es un host que tiene las mejores recomendaciones, o sea 5 estrellas completas buscás que hable en español, si es lo que te interesa y pones aplicar filtros. Ahí solamente te van a aparecer este tipo de personas que vos estás buscando, este tipo de departamentos. Por lo que pueden ver, obviamente no se manejan los mismos precios. Tiene menos evaluaciones, pero todas las evaluaciones fueron perfectas. Obviamente que fue en este caso. Es práctico, útil, seguro, cómodo. Yo siempre lo recomiendo más que nada porque tenés las comodidades de estar en una casa. Y por ejemplo, querés tomar un té, te más un té en dos segundos y no tenés que pagarlo como en el hotel que te lo cobran uno o dos dólares. Y yo no sé ustedes, pero yo estoy muy acostumbrada a tomar un té cada 20 minutos más o menos. Entonces para mí es súper cómodo. Espero que este video les haya sido. Súper útil y dije súper como cuatro veces en dos minutos. Les mando un beso gigante. Recuerden que si les gustó el video, denle me gusta. Si no les gustó, también le dan me gusta. Se pueden suscribir en suscripciones. Mi nombre es Abril Cain te fue un gusto.